Ante el alto movimiento de personas en toda la región del nordeste que genera la Semana Santa Donde se incrementa la demanda de atenciones médicas de emergencias La dirección del Hospital Público San Vicente de Paul empezó los aprestos de preparación y activó el comité de emergencia Así lo expresó el doctor Francisco Ureña, director del centro hospitalario Para este asuelto de semana mayor, el Hospital San Vicente de Paul, como cada año realiza eh, algunas intervenciones, eh, todas dirigidas y eh, con la finalidad de preservar la vida de las personas que acuden a nuestra institución. Nosotros eh, hemos sido abastecidos por los diferentes insumos que serán necesarios y de los cuales se demandan para este, para este periodo de absuelto Sabemos que muchas personas se desplazan y que son frecuentes eh, lo que son las intoxicaciones alcohólicas, pacientes politraumatizados y así como también algunos tipos de eh, heridas cortopunzantes que se pueden generar por riñas y otro tipo de situaciones. INTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.